Bien, seguimos con el fogueo de candidatos de la Red Ciudadana Partido X para las elecciones europeas de 2014. Es el turno ahora de Raúl Burillo. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias y a vosotros por invitarme a este fogueo. Me llamo Raúl Burillo, trabajo para, para la función pública y los compañeros del Partido X me dijeron que tenía que venir aquí, tenía que, que hablaros a todos los que me estáis escuchando. De, de por qué estoy aquí, qué es lo que me mueve a participar en estas cuestiones políticas, por qué con el partido X y qué es lo que yo puedo aportar. Lo curioso del tema es que tengamos que decir, los ciudadanos tengamos que decir por qué estamos aquí. Tal vez lo más rápido sería por qué no estamos aquí. Pero bueno, vamos a elegir cuáles son los motivos por los que estamos aquí. A mí la, la situación política me, me presenta una serie de, de paradojas que me gustaría compartir con vosotros. ¿no? Y me preocupan, me preocupan mucho como ciudadano. Y es la situación del poder político con respecto al ciudadano. El abismo que actualmente separa al ciudadano del poder político. Pero esta paradoja es más cuando vemos la cercanía que tiene el poder político con los poderes que deberían ser independientes. Por un lado hay un alejamiento del ciudadano y por otra parte hay prácticamente una intromisión del poder político en poderes como el judicial, en poderes como la administración, en poderes financieros. ...el poder político se hace prácticamente con ellos. ¿Y cuál es la explicación? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el poder político se aleja del ciudadano a la vez que se hace con los, poderes, con los poderes reales? Y fundamentalmente creo que tiene que ver con los partidos políticos. Los partidos políticos se inventaron con la idea de canalizar de alguna manera... ...la participación de los ciudadanos en la política... Pero esto no ha sido así. El ciudadano ha dejado de formar parte de la política. El ciudadano está al margen de la política. El partido político ha sustituido completamente al ciudadano. De tal manera que el partido político se concibe como una estructura burocrática que funciona al margen de los ciudadanos. Una vez este poder burocrático de los partidos políticos se ha visto libre del ciudadano, lo que ha hecho es hacerse con otros poderes. Se ha hecho con el poder de la administración, se ha hecho con el poder de la justicia, se ha hecho con el poder de las entidades financieras. Domina y controla, por ejemplo, las cajas de ahorros. domina las asociaciones de vecinos, domina el poder político absolutamente todos los resortes que debería tener el ciudadano para participar en la política. El ciudadano ha quedado desplazado y ha sido sustituido por el partido político. Los partidos políticos ya no son un instrumento de participación del ciudadano. Los partidos políticos son un muro para que el ciudadano deje de participar en la política. De tal manera que nos encontramos con un ciudadano que pasa de la política, que pasa completamente de la política. Y ha sido sustituido por unas estructuras burocráticas del poder que controlan absolutamente todos los resortes del poder. Y esta es la situación que estamos viviendo ahora mismo en este país. Cuando vemos que la administración, en la que yo conozco bien, está siendo sustituida por personas que vienen de los partidos políticos. Que el poder judicial está controlado por los partidos políticos. Y aquí es donde aparece el partido X. Y aquí es lo que aparece mi intención. ...de seguir colaborando y colaborar con este partido X, porque precisamente está poniendo su interés en lo que para mí son estos dos grandes problemas. Y lo que quiere es resolver los dos, volver a acercar al ciudadano al poder político, acabar con estas estructuras burocráticas que supone lo que llamamos partitocracia. ...y unir al ciudadano de alguna manera, hacerle partícipe... ...no solamente que elija a los que le van a gobernar... ...sino que el ciudadano forme parte del gobierno. Estrechar ese abismo que separa poder político y ciudadano. Pero por otro lado, lo que pretende también Partido X... ...es volver a separar el poder político... ...de unas estructuras de poder que deberían ser independientes. Que la administración sea independiente, que sea controlada por ciudadanos independientes profesionales, que el Poder Judicial sea verdaderamente independiente. Por lo tanto, esa es, para mí, las claves del Partido X. Pero el Partido X yo creo que, además, plantea otros temas de gran interés. Fundamentalmente, el buscar acuerdos. En la política actualmente, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos una serie de partidos políticos controlados burocráticamente por unos instrumentos ...de control, por unos órganos de control, al margen de los ciudadanos, que se revisten de una ideología. Yo soy el liberal, yo soy el socialista, yo soy el comunista. Y lo que hacen es enfrentarse unos con otros. Decirle al ciudadano, si tú eres socialista me votas, si tú eres comunista me votas, aunque después el partido, el, el programa electoral sea el que sea pero parece que gana aquel que tenga más votos para implantar lo que parece ser una ideología liberal o socialista. Pero esto sabemos que no es así. Se incumple sistemáticamente los programas electorales. El partido X lo que quiere plantear son acuerdos de mínimos, jugar a otro tipo de política, es decir, a ver en qué somos capaces de ponernos de acuerdo los ciudadanos. ...para tener verdaderamente un programa electoral que seamos todos capaces de cumplirlo y que todos creamos en él. Plantea las bases de una política diferente, no de enfrentamientos, sino de acuerdos. Ver en qué somos capaces de coincidir todos los que, bueno, los que queremos sacar adelante este país. Por lo tanto, es una apuesta completamente diferente. No es el enfrentamiento, es el consenso partiendo lógicamente de, de un pacto de mínimos, es decir, un pacto de mínimos que además tiene un componente muy especial en este país, un pacto de mínimos que se basa fundamentalmente en medidas para salir de la crisis que está haciendo de este país, un país absolutamente injusto, socialmente injusto. No sé si sabéis lo que se llama el índice Gini, considera España uno de los países con mayor grado de injusticia social ¿Eh? ese componente de justicia social yo creo que también es muy importante para el partido X por lo tanto creo que el partido X plantea temas que para mí son muy importantes la democracia auténtica la participación de los ciudadanos en los mecanismos políticos un concepto de justicia social muy importante un concepto ...de competencia, es decir, que nos gobiernen fundamentalmente aquellas personas que saben gobernar, Personas capaces. Y después algo fundamental para este país, un concepto de ética en la política. El hecho, el hecho de que se hayan hecho con el poder estructuras burocratizadas permanentemente en el poder... ...como los partidos políticos que nos gobiernan ha hecho que estas personas, su concepto de la ética en la política, deje mucho que desear. Y lo estamos viendo los ciudadanos. Por decirlo de una manera suave, hace falta una regeneración ética en la política. ¿Qué puedo aportar yo? Era la otra parte de, la, de mi intervención. Pues no lo sé qué puedo aportar. Es decir, los ciudadanos no estamos acostumbrados... ...a formar parte de la política. Entonces, es una pregunta, es un brindis al sol. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Los políticos sabemos lo que pueden hacer, lo que vienen haciendo años, durante años. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Pues poner nuestro conocimiento técnico al servicio del poder. Al poder, si nos dan esta oportunidad de poder participar en el Gobierno. Mi experiencia... Eh, como, ...como profesional, pues bueno, es la que es. Tengo conocimientos en, en algunos temas... ...fundamentalmente en temas eh, tributarios, en temas de tributación internacional... Eh, ...en temas de, de, de corrupción, en una serie de temas. Yo desde luego este conocimiento técnico... ...lo pongo al servicio, bueno, pues del partido X, por supuesto, y por lo tanto... Eh, no sé si será mucho o será poco, si mi experiencia será buena o será mala en la política, pero de corazón la pongo al servicio de lo que se puede hacer con ello, de ver hasta dónde somos capaces de llegar con muchos ciudadanos, con, con los ciudadanos que nos estáis escuchando, que seguramente todos vosotros tenéis algo que aportar. Por lo tanto, no sé qué mal deciros. Creo que tenía que hablar ocho minutos y que a partir de ahora pues bueno, me tenéis que preguntar y con mucho gusto pues, eh, responderé a vuestras preguntas después de este pequeño rollito que os he soltado. Pues muchas gracias. Muchas gracias Raúl. Vamos con las preguntas eh, que se están haciendo por internet. La primera pregunta viene de la web y dice, ¿qué se puede hacer en materia tributaria desde Europa o no hay competencias? En materia tributaria de Europa se puede hacer tantas cosas precisamente porque se ha hecho muy poco. ¿eh? Se ha hecho muy poco. Es decir, nosotros tenemos una modificación de la Constitución que dice que lo más importante que tiene que hacer este país con su presupuesto es pagar los intereses de la deuda. Pero, sin embargo, no nos dicen de dónde vamos a obtener los ingresos suficientes... ...para pagar estos intereses y para pagar el resto de los gastos que se están recortando. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos una política tributaria común. Que, además, la presión fiscal que sufren los ciudadanos... ...no haya grandes diferencias entre la que sufren los trabajadores en Alemania... ...o la que sufren los trabajadores en España. En España la presión fiscal, el esfuerzo fiscal... ...que sufren los trabajadores, es muy superior a la media de la Unión Europea. Pero, curiosamente, lo que es la presión fiscal, es decir, el porcentaje sobre nuestro PIB de ingresos tributarios... Es de los más bajos de Europa. Es decir, tenemos esta doble paradoja. Los trabajadores tienen la ma el mayor esfuerzo fiscal, uno de los mayores esfuerzos fiscales de Europa, pero, sin embargo, tenemos las recaudaciones más bajas. ¿Por qué? Porque posiblemente alguien no esté contribuyendo como le corresponde. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Y la mejor manera de luchar contra ello es que haya unas medidas comunes que se midan lo que debe ser la presión fiscal europea y que no haya esos índices, esas separaciones, esos abismos entre la máxima presión fiscal y la mínima presión fiscal y, además, controle también el esfuerzo fiscal de los ciudadanos. No puede ser que para aumentar la presión fiscal la recaudación tributaria tenga que recaer siempre sobre los mismos, sobre las clases medias en este país. Y la reforma tributaria que está planteando en este Gobierno es más de lo mismo. ¿eh? Es malabarismo fiscal. ...es convertir lo que antes era impuesto de la renta para las clases bajas... ...convertirlo en mayor impuesto del valor añadido. Por lo tanto, desde Europa, creo que podemos hacer mucho. Podemos plantear una política tributaria diferente... ...y esto es, si veis la, las propuestas que hace el partido X... ...lo que se va a intentar, por lo menos, hacer llegar... ...que es posible otra política tributaria en el ámbito europeo. Curiosamente... Siempre le interesa a la Unión Europea qué hacer con el gasto, pero ¿por qué no le interesa qué hacer con los ingresos? ¿Por qué no les interesa? ¿Por qué no les interesa una armonización fiscal en la tributación directa? ¿Por qué no les interesa que el impuesto de la recta o el impuesto de sociedades se parezca de unos países a otros? Yo creo que tenemos ahí precisamente uno de los recorridos más importantes por hacer en el ámbito de la Unión Europea. Segunda pregunta, realizada en Facebook, ¿podría detallar la política activa europea frente a los paraísos fiscales europeos? Pues no, claro, las respuestas no la puedo detallar, porque la política europea sobre, contra los paraísos fiscales es tan reducida que, que, que, desde mi punto de vista, la OCDE está haciendo sus cositas, pero esto es como poner puertas al campo. Esto es como poner puertas al campo. La OCDE se dedica a poner puertas al campo porque, precisamente, las posibilidades de, de, de que los paraísos fiscales sigan eh, pues con, bueno, pues con, creando estos espacios de opacidad son los que siempre han sido, prácticamente lo que siempre han sido. Por lo tanto, pues, pues, pues no, no. Ahí hay un recorrido que hacer, tremendo. Hay muchas posibilidades, ¿eh? muchas posibilidades de actuación contra los paraísos fiscales, grabar las operaciones, las inversiones que vengan de paraísos fiscales, grabar especialmente las salidas de dinero hacia paraísos fiscales, controlar las transacciones financieras, analizar de dónde vienen, analizar a dónde van. Es decir, hay un recorrido tremendo por hacer. Lo que no vas a conseguir, desde luego, es que los paraísos fiscales dejen de ser paraísos fiscales. Pero lo que sí que puedes hacer, y lo puedes hacer desde la Unión Europea, es controlar cuál es el dinero que se mueve a los paraísos fiscales o de los paraísos fiscales. Y darle una tributación específica. ¿eh? Sin control de esas transacciones financieras, desde luego, no tienes nada que hacer. Curiosamente, parece que no hay voluntad... ...de controlar las transacciones financieras. De ahí la importancia que tiene el trabajo que están haciendo personas como Hervé Falciani. Eso es fundamental. Y Hervé Falciani está colaborando con el Partido X. ¿Por qué? Porque es lo que quiere fundamentalmente es controlar las transacciones financieras. Ver dónde van estas transacciones financieras, controlarlas. Y una vez que las controlamos, adiós a los paraísos fiscales. Y esa es la clave de la cuestión... ...y lo vamos a trabajar y lo vamos a intentar trabajar desde el partido aquí eh, Tercera pregunta priorizada en la web. Usted está dentro de la agencia tributaria. ¿El dato del 24-25% del PIB del fraude es cierto? ¿Es mayor en España que en el resto de los países de la Unión Europea o en todos está creciendo? ¿Tienen pruebas de que el 70% de este fraude es de las empresas del IBEX? No tenemos pruebas de nada sencillamente porque el fraude fiscal no se controla. O sea, perdón, por supuesto que se controla. Lo que no se controla son los porcentajes de fraude fiscal que existe Es decir, oficialmente nadie sabe el fraude fiscal que tiene, ¿eh? ni estimado. Es decir, cuando a alguien, a algún político, a algún responsable de una administración tributaria le hacen esta misma pregunta, dicen no, ¿eh? nosotros no disponemos de medidas oficiales para evaluar el fraude fiscal. Y, por lo tanto, a partir de ahí ya no entro a contestar. ¿Eh? Se acabó. ¿Eh? Aquello que no existe, pues no hay que hablar de ello. Pero, claro, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Lo que nosotros estamos proponiendo es que haya medida oficial sobre el fraude fiscal, aunque sea estimado. Una medida, además, que sea común para todos los países de la Unión Europea. Para que podamos decir, aunque haya un índice de error, me da igual, el índice de error será para todos los países el mismo. Pero lo que podremos decir es que España tiene más o menos fraude fiscal. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos, lo que se propone desde este movimiento, es que desde la Unión Europea se mida oficialmente cuál es el fraude fiscal de cada uno de los países, para saber dónde estamos, para saber qué países tienen que poner un mayor esfuerzo en la lucha contra el fraude fiscal. Como también lo que estamos pidiendo es que haya un estándar de administración tributaria. Es decir, no puede ser que haya países con unas administraciones tributarias mínimas y que, por lo tanto, su coeficiente de empresa por inspector de Hacienda sea de 1.600 y otro la tenga de 800 empresas. Es decir, tiene que haber un control homogéneo, porque además el fraude en la Unión Europea se mueve en aquellos países donde el control no es lo suficientemente serio. ¿Eh? Las operaciones intracomunitarias se pueden desarrollar de unos países a otros. Por lo tanto, lo que nosotros también pedimos es un estándar de seriedad en las administraciones tributarias. Una, un estándar de número de inspectores, de número de técnicos que funcionen, que trabajen en cada una de estas administraciones tributarias. Cuarta pregunta, priorizada por la comunidad, viene de la web. Todas ellas son específicas para Raúl. En una situación de emergencia como la actual, ¿en cuántos ejercicios fiscales se podría acabar con el fraude fiscal para que la hacienda pública reciba los ingresos necesarios? Esta es una pregunta compleja. Es decir, eh, yo siempre he dicho que lo primero que hay que hacer para aumentar los ingresos tributarios es cambiar el sistema tributario. Es decir, hacer que entren más ingresos modificando las leyes. Pero, claro el sistema que actualmente se plantea lo que quiere es mantener más o menos el mismo nivel de ingresos que actualmente tenemos el gobierno lo que viene a decir es que como consecuencia de la mejora de la actividad económica y la mejora de la lucha contra el fraude van a llegar más ingresos al sistema Pero el sistema tributario no quiere obtener más ingresos que los que actualmente va a obtener todo lo hace depender de la, vuelvo a decir, de la mejora de la economía y de la mejora de la lucha contra el fraude. Pero, claro, la mejora en la economía es un brindis al sol. Y la mejora en el control de la lucha contra el fraude sencillamente no es ni un brindis al sol. Es decir, es imposible si no se aumentan los efectivos. Por lo tanto, actualmente no sé cómo vamos a mejorar los ingresos tributarios. ¿Cómo lo podemos hacer? Con un sistema tributario que plantee verdaderamente desde el propio sistema, de la propia normativa, aumentar los ingresos. Pero, claro, no podemos aumentar los ingresos haciendo pagar a las mismas personas, que es lo que se plantea. Por eso, actualmente, el, el Gobierno rechaza aumentar, porque no se le ocurre otra manera de hacerlo que hacerlo como siempre lo hace, sobre las clases trabajadoras y sobre las clases medias. Por lo tanto, no tiene ninguna posibilidad de mejora del sistema tributario. Nosotros queremos plantear… Plantear sistemas nuevos, ¿eh? desde el control de las transacciones financieras, desde impuestos de patrimonio, que el Gobierno ya, en, el, en lo que está eh, en, el, en el borrador eh, que, que ha hecho público, pues, bueno, plantea directamente la desaparición de un impuesto, como podría ser el de la riqueza, como es el impuesto de patrimonio. Es decir… Bueno, pues nosotros lo que vamos a plantear, y ahí está nuestro, el programa del Partido X, es bueno, una serie de alternativas que, desde luego, lo que no podrían, y aquí hay que ser profesional, lo que no podrían es cambiar la situación de un año para otro. ¿Mm? Pero lo que, desde luego, sí que hay que plantear es una reforma del sistema tributario para que, para que el propio sistema sea la que canalice, la que obtenga mayores ingresos tributarios, replanteándose el sistema actual. Muy bien, pues eh, han sido las preguntas más priorizadas, tanto Facebook como en la web. Muchas gracias, Raúl, por tu presencia de aquí. Un aplauso. Y en pocos minutos entramos con la última intervención del último candidato. Muchas gracias. Muy bien, gracias.